ver, coño. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien aquí San Juan al aparato? 12 del mediodía y ahora me levanto de la cama. Alguno dirá, ¡Vida de rico! No, <risa> vida de acatarrao. Llevo dos días que no salgo de casa y ahora intentaré salir a correr un poquito a ver si me pasa. como estoy acatarrao y estoy editando el docu de Hermanos Titanes de la Titan Desert, que está quedando brutal, like en el video, si tenéis ganas, ganas de verlo, pues estos días me estoy acostando hasta las 4 de la mañana editando... A full tapadito y en casa. Pero bueno, like en Alvideaken si tenéis ganas de verlo. Like en quien si tenéis ganas de gira, que empieza el 31 de mayo y hasta el 10 de junio. Y os dejo aquí abajo el link para que veáis las ciudades por donde vamos a pasar. Os estaremos esperando. Bueno, dicho esto, mira, ahora, aunque abrigadito, voy a intentar salir a correr un poquito. Que para pasarme el resfriado a mí me va de puta madre. Y llevo dos días sin hacer nada. ¡Hija! Que como me quedo dormido, si me acabo de despertar y estoy todavía en la cama, estamos apañados. Oye, Ivonne, una pregunta: ¿cómo cojones vas así por casa? ¿Tú tienes alguna hermana pequeña a la que le haya robado el top? ¿O qué pasa? Yo. ¿Retorno pa' Echeondo o no? Lo, lo... ¡Hostia! me gustan las camisetas. ¡Ja, no, bueno, pues, si no, no. No, que... no puede ser! ¡No puede ser! No, Y sobre todo grabado de eso, que aquí Ay. me ha salido un sacudido... ¡Hostia! ...que, que esté hundido, eh. Esto es un cuerno, ¿no? Venga, va. Un cuerno, de buena. Va, salgo a correr, que si no esto se alarga, eh. Ah, luego grabamos lo de si afina más correr o ir en bici, eh. No luego luego no luego sal, luego, sale, luego. Pues, sales a entrenar tú ahora no no yo salgo, yo no entreno yo salgo en bici salgo en <risa> venga está aquí eh, abajo pst. yo no entreno yo salgo en bici eso al vecino cuando quiera reventaros se lo decís o, o no cuando quiera reventaos <risa> ay qué vino lo pasemos. <risa> ay, cómo disfrutemos que te grabo. ¿Dónde ¿Tal? vas con la gorra de machete? ¿Qué tal? Hago aquí a la calle a correr y me encuentro ya un machetazo. ¿Y esto? ¿Y eh, machete ¿Tenán? Sí, a correr un poco, que llevo resfriado guapo pero mira, al menos tapadito. Voy a darle. ¿Qué qué Encantado. Hasta luego. <risa> Pues nada, aquí abrigadito, pero así acabo de sudarlo todo. Debajo llevo una térmica flipa. Aquí con un calor que flipas. Bueno, nos vamos para casa y explicamos qué afina más: si correr o ir en bici o llevar térmica en verano. Vamos para allá. Bueno, familia. Aquí estamos, con la toalla aquí abajo, con los colganderos y recién salidito de la ducha. Yo creo que... Si trato de arrancarlo, Carlos, igual eh, hay un problema aquí con la cámara y con todos los espectadores. Pero bueno, oye, vamos a intentar responder por fin la pregunta que más veces me hacéis. San Juan, ¿qué se afina más? ¿Corriendo o en bicicleta? Claro, esto está complicado porque Zugasti os diría una cosa, yo os diría otra, una persona de 100 kilos os diría otra, un entrenador os diría otra. La respuesta sería distinta si la pregunta, en lugar de qué afina más, fuera ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor para empezar? ¿Qué es mejor mejor para las lesiones que es mejor para empezar a hacer ejercicio que es mejor si no tienes tiempo es decir yo creo que eh, un día vamos a... Hacemos un día un vídeo en, en esto no si sí, ¿eh? a ver ah, si me ve ¿Sí? en serio se me ve o no madre mía o sea, que estoy concentrado que es bloguera de moda o globera de moda no, yo, mira, yo soy bloguera de moda y Zugasti es bloguera de moda. Bueno, entonces, claro, un día, hacemos un día un vídeo que sea correr versus bicicleta, beneficios y contras y para qué es una cosa mejor y para qué es la otra. Yo no sé si soy la persona indicada para hablar de esto, ¿eh? porque yo voy a defender a Alicia Ah, pues venga, ven, ven, ven aquí. Ya. Yeah. Sí, mira, yo empiezo diciendo que a mí, y claro, todo esto es muy particular. Mira, yo dejo aquí abajo un artículo... ¿Me claro ¿Este o no al final? Me cago en la puta, me ha pegado una araña en no sé qué. ¿Una araña? Yo qué sé qué es esto, tío. Lo que te ha picado es un lagarto. Entonces, yo voy a decir primero aquí abajo un link a la revista Men's Health que explica, hacen esto un poco, ¿eh? ¿Qué es mejor para las lesiones? Dicen que mejor la bici. ¿Qué es mejor para iniciar? Dicen que es mejor la bici. ¿Qué es mejor para afinar? Dicen que mejor el correo. ¿Qué es mejor cuando eh, tienes poco tiempo? ¿Cuándo que es mejor para aeróbico o anaeróbico? Evidentemente, si pesáis mucho y empezáis corriendo, coño, vais a tener muchos impactos. En cambio, si empezáis en bicicleta, podréis afinar un poco y luego pasar a correr, ¿no? Pero tú estás muy ilustrado, ¿no? ¿Por qué, eh? Pues revista Men's Health y Movida. Bueno, porque, coño, antes de hacer el vídeo digo documentate un poco y no cuentes solo tu, tu versión personal. Pero yo sí que tengo que decir que, en mi caso, afino mucho más cuando me tiro una semana corriendo. Bueno, está claro es que una hora corriendo, si vas un poco rapidillo, te pones a 160 de pulso rápido, Fácil. y en bici, en las aguas vas a 110. Sí. O sea, el gasto calórico no tiene nada que ver, sí. y luego los músculos se mueven mucho más músculos corriendo que, que en bici. De hecho yo, haciendo escaleras, tengo unas afinadas impresionantes. Claro. Ponegas para arriba abajo, trabajas toda la musculatura, trabajas tronco superior. Cambio, para salir en bici, si ya quieres gastar y hacer mucho, a partir de las 3 horas empiezas a tirar claro. de grasa, 2 horas y media, ¿no? Entonces ya tienes que comer algo, porque si no te vas de pájaro para pa la cueva. Sí. En cambio, para correr, dices, mira, ¿sabes qué? Nada. Me tomo ah, dos no. cositas, salgo a correr una horita, ha sido a fondo. Oye, incluso pues en ayunas. Uh -huh. Dices, salgo por la mañana, salgo en ayunas, coño, una hora sin comer o cuánto bien. Es eso. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba de diseñador y tal, y a un ritmo de horarios de locos. O sea, entraba a trabajar a las 9 de la mañana y salía a las 7 de la tarde, pues como tú en la agencia, a lo loco y sí. tal. Entonces, como intentaba salir en bici antes, con la luz, a las 6 de la mañana, a las 5 y media, locuras de estas. Y una salida en bici te cunde a partir de la hora 2. Yeah. En cambio decía, mira, salgo en bici tres veces a la semana, sí. fin de semana, aparte que son 5, y durante martes y jueves salía a correr. Claro. Entonces, ¿qué hacía? Iba, qué a trabajar, ronudo, qué ronudo. iba a trabajar, salía de trabajar a las 7 de la tarde, y a las 9 de la noche, de noche y tal, hacía una hora y media, y hostia, era como decir... Wow, he, he quemado, he hecho deporte, si hay ciclistas que nos ven, sí. hay que acostumbrarse a correr. Porque bien. por ejemplo yo, que no estoy acostumbrado a correr, si yo empieces a correr ahora, engordaría. No es que engordaría, pero el músculo no está acostumbrado, se hincharía, se, se hincharía. Gana peso en Gana, en, en, en masa gana peso en destrucción muscular, en todo. Pues es como cuando te caes, que te hincha el sí, cuerpo, sí. pues un poco corriendo al principio, las escaleras del principio, Hostia, pata pesada pata gorda bla bla hasta que de repente el cuerpo pa pa pa se va, mira conclusión uno antes que ciclistas somos deportistas atletas atletas galego, atletas. Sí. atletas antes de ciclistas atletas a no sé que seas un contador y ganes el paro. claro claro entonces ahí Para tienes ahí que... de callo pero si puedes combinar un poco cosas va bien porque uno eso también es cierto si todo el día haces el mismo entreno en un deporte en concreto tu cuerpo ya está acostumbrado y, a hacer y, esto. Te, atrofias, además, y te atrofias y te atrofias el día que de repente dices yo siempre voy en bici y empiezo a meterle dos veces por semana a correr. A la que lleves un poco ya, claro, son ejercicios distintos, músculos distintos y el cuerpo quema de distintas maneras. Punto número dos, conclusión dos, si, se te, per si te parte el pedalier en la K-Pepic, si corres, pues mira, podrás llegar. Punto número tres, si tenéis poco tiempo, yo os diría que, a no ser que tengáis mucho peso y que realmente las articulaciones, el impacto y tal... Y os diría que si solo tenéis una horita al día, empezad alternando. Por ejemplo, una hora de spinning un día y el otro día una hora de correr, pero siempre mejor alternar. Pero para empezar, a no ser que tengáis mucho peso y problemas en articulaciones y poco tiempo, yo empezaría corriendo un y, y otra cosa, yo, que correr no sé correr porque me rompo. Antes de empezar a correr, si os parece una cosa muy violenta, podéis empezar a caminar, que Ahí funciona, va. o a subir escaleras. Entonces, sí. puedes empezar caminando llanito una hora, a los dos días subes unas escaleras, caminas tal, y poco a poco empiezas a hacer un poco de trote. Ruggier Roca, uh -huh. a esto lo llama cacos, caminar y correr. Ah, Ruggier Roca, no, sí. hicimos vídeos en el entreno del día, Ajá. campeón del mundo de Duarlon, con lo cual claro, joder, bici y correr sabe de qué claro. hablo. Pues el tío decía, empezamos haciendo cacos, vale. cinco minutos andando, claro. uno corriendo. Claro. Hostia, al día siguiente, 5 andando, 2 Claro, y luego ¿no? aparte, si no estás muy en forma, que el correr levanta mucho las pulsaciones, puedes hacer. Corres un poco 5 de 2, que estás un poco jodido muscularmente, que estás ahogado, caminas. Y al final, caminar, este invierno hemos demostrado tú y yo, sí, sí. que caminar afina oh, un huevo sí, sí. Y, y te pone como un tiro. Hostia, pero ayer llorabas de emoción, sí, sí, sí. está loco. Oh! Ayer estuve muy es que motivado. Editado. 20 horas editando, Estaba, estabas loco, tío. Entre el catarro y que voy con los horarios que he cambiado hasta poder editar. Está quedando impresionante. No, pero tío. tío, tío aquí abajo eh, con las. O sea, sobre todo, yo siempre lo digo y, y no es fácil la rosca, pero no tengo la necesidad de hacérsela. Pero, hostia, deportista bien. Pero tío, en los cojones que tiene este tío, para pa transmitir tus sentimientos, sobre todo con las canciones que pillas. Guapo, guapo, eh, qué bien que y que de todo hecho por ti, tío Leonardo da Vinci, es tío, que yo tíos me tíos. lo hizo yo me lo como, es que lo hace todo, el cabrón. Bueno, a ver, Víctor grabó, Rubén sí, grabó, Sí, pero, pero tú estás ahí con o sea, la cabeza, con el guión, con los textos, con la voz en off, con la música, con la edición, eh, hostia puta, y tú eres el tipo, vas en carrera y... No, no, graba de atrás, o sea, ¿sabes? Hacemos un tándem o sea, que vamos, si no nos conociéramos, tendríamos que inventarnos. Y... Me falta aprender inglés y latín para cantar radiojet a capela.